Hola, bienvenidos a Lightspeed Spanish y a los diarios de Gordon. Estoy adentro. Iba a grabar otro vídeo eh, afuera en mi bicicleta, pero no he tenido tiempo y quiero publicar algo mañana, así que tengo que hablar. Pero bueno, voy a hablar un poco de, de mi opinión sobre eh, sobre la gente. La gente. ¿vale? Cuando cuando yo era joven, eh, tenía muchos problemas con, en, en mi familia Mi padre era un hombre, eh, era un hombre muy, muy agresivo, muy, muy eh, pesado ¿vale? Y nunca tenía su aprobación Es oh, lo eso que pensaba Y claro que mi, mi, mi padre era un hombre tan fuerte Que para mí, porque yo era un niño muy tímido para mí, su aprobación era muy importante. Me era importantísimo. Pero nunca lo, lo recibí. Cuando salí de casa y me, me expulsaron de, de la, la religión y me, me expulsaron de la casa, yo intentaba encontrar esa aprobación Allí en el mundo, ¿vale? De la gente Entonces yo me, me convertí en lo que se llama un people pleaser Es que yo quería complacer a la gente ¿Por qué? Porque si, si caía bien a la gente, la gente me daba eh, aprobación, ¿vale? Es, es lo que pasa con todos los People Pleasers del mundo. Lo que, lo que quieren los People Pleasers es tener la aprobación de la gente. ¿Por qué? Porque no han tenido la aprobación cuando eran niños. Es básicamente el problema. Pues, ¿qué hacía yo? Pues, yo tenía que ser el centro de atención en cada fiesta. Yo era el, el que gastaba bromas. Yo hablaba joder, muchísimo. Y era un trabajo difícil. Complacer a la gente es algo súper difícil y también muy peligroso. porque Cuando la aprobación o la opinión de la gente te importa, ya estás en la cárcel, ya estás con problemas. ¿Por qué? Porque un día una persona, si está teniendo un buen día, te da la aprobación. ¡Qué buen chico! Eh? ¡Qué gracioso! ¡Ay! ¡Cómo me caes bien! Pero si están te teniendo ellos un día de mierda, un día difícil, claro que no te van a dar la aprobación porque lo están pasando mal. Entonces, ese día, tú no tienes tu medicina, tú no tienes tu, tu chute ¿no? de aprobación y te sientes fatal. ¿vale? Con la aprobación, durante ese momento estás wey, la gente me quiere, yo soy... bueno, el mejor. Pero luego, cuando ellos retiren la aprobación, ya estás en la mierda, estás diciendo joder y no me quieren y porque soy buen chico ¿vale? entonces yo viví así eh, a ver salí de casa con 20 años y con 40 años 45 años me di cuenta de, de ese problema gracias a la terapia que hacía y cosas así y y me di cuenta del trabajo que había sido buscar mantener la aprobación de la gente. Es, era un trabajo muy difícil. E, e, estaba cansado. Era un trabajo que, que cansaba de, de intentar complacer a la gente. Y ya sabemos que hay un dicho, ¿no? Que tú puedes complacer a eh, toda la gente a veces y a algunas personas todo el rato. Pero tú no puedes complacer a todo el mundo todo el rato. Es imposible. Así que caes, ¿no? Entonces, con más o menos con 45 años yo dejé de ser un people pleaser. Y fue muy duro. Porque la gente me decía, la gente en las fiestas, ¿qué te pasa Gordon? ¿Por qué no nos estás eh, cantando una canción con tu guitarra? ¿Por qué no, no, no, no nos estás contando un chiste? ¿Por qué no bebes alcohol? Ya te has convertido en un aburrido. ¿Vale? Y así fue. Así mi familia me decía, qué aburrido Gordon. Eh, pero... Tuve que dejarlo, cortarlo, porque yo estaba en la cárcel. Estaba en prisión, estaba atrapado, porque era una obligación. Lo hacía por obligación, no tenía opción. ¿vale? Después de dejar de ser un people pleaser, empecé a mirar bien, fijarme bien en la gente, mirar bien a la gente. Y durante esos, estos años me he dado cuenta de una cosa muy importante. Y estoy hablando en general. Pero ahora yo me doy cuenta de, de lo poco que, que, que importa la opinión de los demás. No estoy diciendo que no sea importante para ellos. Su opinión es su opinión, muy importante para ellos. Pero su opinión en cuanto a mi opinión. Mira, yo tengo mi opinión y ellos pueden tener su opinión. Pero yo no quiero que me digan que piense como ellos. O que no me digan lo que tengo que pensar yo. O lo que tengo que hacer. ¿Me explico? Entonces... Yo sé que mi opinión es mi opinión, mi forma de pensar es mi forma de pensar, y, y lo aprecio mucho. Pero yo no quiero eh, decirle a la gente que, que, que piense como yo. No, es mi, mi forma de pensar, y eh, me gusta mucho mi forma de pensar. Por ejemplo, mi madre siempre me decía, Gordon, ¿qué va a decir la gente? va a decir la gente de ti? ¿Qué va a pensar la gente? Y ahora a mí no me importa. Lo que, lo que dice la gente no me importa mucho. Lo que piensa la gente tampoco me importa. ¿Por qué? Porque es su mente, es su vida, es su forma de pensar. Pero no es mi forma de pensar. ¿no? Y, Mira, con mucho gusto que, que piensen así, ¿sí? Pero yo tengo mi manera, ¿vale? Entonces, eso es lo que... Dejar de ser un people pleaser me liberó, me, me, me dejó libre. Y qué alivio, qué alivio no tener que complacer a la gente. Mira. Me encanta hablar con la gente. Me encanta reírme con la gente. Me encanta pasarlo bien con la gente. Pero aquí, aquí en, en, en España dicen cada uno en su casa y Dios en la de todos. ¿Okay? Eh, ¿Qué quiere decir? Mira, ellos son ellos y yo soy yo. Y ya no... No tenemos que, que, que tener eh, más relaciones. ¿no? Está bien así, está bien así. Cada uno a lo suyo. Y bien. Eh, ¿Funciona en esta sociedad? No mucho. No, tú tienes que tener la opinión de, de todo el mundo. O si no, uf, te castigan. Te castigan. La sociedad te castiga. Pero bueno. Yo vivo lejos de, de, de eso, vivo en el campo y estoy súper feliz. Pero muy interesante eso de, de pasarlo bien porque quieres pasarlo bien o pasarlo bien con la gente porque tienes que pasarlo bien, porque tienes que hacerles reír. Es, era, mi, era mi cárcel, era mi cárcel. Y ahora estoy libre, entonces estoy súper contento con eso. ¿Te ha pasado eso en tu vida? ¿Te ha pasado eso de, de tener que, que please the people o no? Si no, has tenido mucha suerte. Si sí, hay una manera, una manera de liberarte de eso simplemente es darte cuenta que, que no, la, la opinión que tiene la gente de ti no vale. Porque ellos no te conocen y no saben nada de ti. Pero tú sabes mucho de ti. Así que solo tu opinión sobre ti mismo. ¿Vale? Ti misma. Y si tienes mala opinión sobre ti mismo, deberías cambiarla, pero con urgencia. Vale chicos, que tengáis un buen fin de semana y nos vemos eh, la semana que viene. Hasta luego, adiós.